Makeup for You, que es una línea pensada para destacar la belleza natural de cada uno. Perfect. Entonces tenemos productos desde bases de maquillaje, labiales, sombras individuales, polvo traslúcidos, polvos glow iluminadores, que hoy en día se utiliza sí. mucho, los gloss, que es súper tendencia, y sobre todo los labiales delineadores que lo vienen buscando como locas. <risas> ¿Qué colores son los de esta temporada? Y ahora en realidad es todo muy nude, estamos con algo muy nude, por ejemplo tenemos la máscara de pestañas que es traslúcida, es Ay, para no, solamente no. darnos volumen y la podemos usar también en cejas que se usan ahora laminadas y todo es bien nude, uh -huh. bien con gloss también, brillos. Bien. Perfecto. Y acá estamos viendo que también las sombras son muy nude. O sea, Tenés sombras uh -huh. mates para hacernos el contouring sí. y también tenés iluminadores para darnos luz y brillo, para brillar más de lo que brillamos. Ah, <risa> ah, genial, yo ¿Y quiero. ¿Y las bases son mate? <risa> no, las bases son Skin Glow, como okay. te decías, bien iluminada, para todos los días, es una textura ligera para ir a trabajar, para salir... Perfecto, Ajá. acá nuestra productora necesitaba una base, no <risa> una, así que le vamos a conseguir unas, bases. <risa> unas cuantas bases le agendamos, el turno, le agendamos el turno para que pruebe los productos visto? No, no, visto? pero si yo lo voy ella tampoco, <risa> <risa> o vamos juntos o no va ninguna Van ¿Vale? las dos Hola, listo Marita, que el, el viernes se encarguen los muchachos, ahí está, decretamos listo. que el viernes se los muchachos muy y tú bien. piernas no sé. de chicas. Que exacto, nos vamos nosotros a. a bueno, llegar. entonces, eh, trabajamos uh -huh. nuestros rostros, lo limpiamos, porque también Lucy Anderson tiene una línea con la que te invita a cuidar la piel. Exactamente, es una línea hipoalergénica, apta para celíacos y veganos, súper importante oh, bueno. hoy en día, sí, sí. que tiene una amplia variedad de, de tratamiento para chicas que recién van a comenzar a cuidarse y eh, personas adultas. Así que es Amplísima para que vayan a, a conocerla Perfecto, o sea que limpiamos Cuidamos nuestra piel, cuidamos nuestro primero. Sostro, Luego eh, Tenemos el maquillaje new Bien eh, Resaltando los rasgos naturales de cada persona Y de ahí Terminamos de maquillar y, y luego nos vamos a perfumar Muy bien. <risa> Llegó el momento es podría gusta tú, No podría <risa> faltar Llegó el lindo momento no, Contame no, cómo bueno. están hechas las, las, las, las, las, fragancias. las fragancias Estas dos son nuevas fragancias de Lucy Anderson que ha lanzado Tenés el Home Black, que es una fragancia masculina, aromática fullir, Para esos hombres bien eh, arriesgados, sensuales, que se quieren animar y la ah, entonces otra... acá no hay ninguno. O sea, para para el turco, menos para el win, imagínate. No, sí, eh, viste que en la semana, eh, la otra vez que estuvieron con los otros productos, eh, hicimos pasar un modelo para perfumar, pero si, si esa fragancia es para hombres de ese tipo, acá estamos, ya, ya, ya, bueno. estamos... <risa> No, es que la idea es que, con la, la idea es que con la fragancia entras en el personaje también. Ah, mira ¿no? ah, ahí. Bueno, capaz que alguno podemos engancharnos. Okay. No, vos no. Lo incentivamos. <risa> claro, incentivamos, Bien. Y el de la... Y por otro ¿eh? lado tenemos una fragancia femenina, ideal para esta temporada, ambas. Es eh, una fragancia frutal amaderada, dulce, eh, bien fresca también a la vez. Y también está buena para el día y la noche. Perfecto, ahora tengo que hacer Ay, una buenísimo. pregunta matadora. Ay. Así que se respira hondo. ¿Sí, es que ¿Estoy nerviosa? Encima que tan nerviosa la mató. La mató. No, no. Eh, ¿Qué le puedes decir a la, a la gente que nos está siguiendo? Eh, ¿Qué motivo le das para que elijan Luciano? El motivo que les doy, primero y principal, es que empecemos a cuidarnos el rostro desde muy chicos, creo que es algo que no nos inculcan eh, desde pequeños, entonces <risa> estaría bueno que empecemos las chicas, los chicos todos, a, a hacernos la limpieza, porque un maquillaje lindo se luce si tenemos detrás el cuidado personal todos los días. Y bueno, es una línea hipoalergénica muy amplia para todos, entonces está buena conocerla eh, para empezar a cuidarse y maquillarse, lucir, Linda, bien. Lucía lo está, que sos, bien. Obvio. y lo está dice? pensado tanto para el varón como para la mujer. Exactamente, para bien. ambas. Para ambas pieles. Turco, ¿viste esa es la respuesta que vos esperabas? Que siempre me preguntan lo mismo. Señorita, mi rostro, mira Sí, no, no, pero tampoco tenemos tiempo. <risa> Últimamente sí. los hombres van mucho, se cuidan muchísimo. Claro. Y está bueno. Sí, está, está buenísimo sí. también. Yo soy sí, cliente sí. de la señorita. <risa> <Mira>. <risa> sí, no, no, bueno, lo no dejemos ahí en el hombre, ¿qué tipo de piel se caracteriza más siempre? y pieles mixtas Ajá, hay mucha bien. piel mixta y sobre todo los, los que tienen barba eh, raspa mucho esa parte sí. y uh -huh. hacemos mucha exfoliación mucha exfoliación y mascarilla Ah, ah bien. buenísimo bien. ¿Qué Lucy Anderson tiene? tiene, sí, exfoliación, Ajá. mascarillas, cremas hidratantes serum, que es un clásico, el ácido hialurónico, la vitamina C. Es amplia para que el viernes vayan a conocerla. Muy bien, todo es el viernes. Bueno, ahora vamos a invitarlo al modelo para ponerle la fraga. A ver, ¿a quién invitamos? ¿A quién invitamos? A don Turco. <risa> oh, ay, ay, no hay hay otros modelos allí, mirá. gran exponente. No hay, <risa> hay otros dos. Dale, dale, ¿Qué? vení. Dale, vení, Turco. Turco. Ay, no, ¿qué me, yo, además de ser cliente de la señorita, me cuido me la piel, cuido la piel, piel <risas> con tomate y pepino. Ah, ah bien. ¿Y después qué hace con el tomate? Lo tiro. ¿Y Ay, el sí. pepino? También. <risa> Pase a perfumarse y siga la flecha. Vamos. Bueno, lo esperan de aquel Voy lado. a estar demasiado lindo con sí. este perfume. Muy bien. Soy casado, les aclaro, te aclaro, Vanessa, soy casado, ¿eh? Bueno. No sé, siga la flecha, por allá lo llamamos. ¿Listo? Sí, sí, listo. Perfecto. ¿Cómo me siento? Listo para ganar. Eh? Ya se transformó, ya está transformado. Bueno, los dejo. Listo. Ya, gracias. Bien. Sí, quedó como bañado en perfume, ¿eh? sí, Ahora es para Vanessa, vamos a probar la fragancia Ay, sí. de la damas. sí, yo siempre soy la modelo de las damas. Ella. Sí. Ay, qué rico. Muy dulce, sí, dulce, sí, pero sí. no de esos dulces eh, que, que empalagan, ¿no? Sí, de esos que, que son tan sí. fuertes. Es que tiene una dulzura fresca. Exactamente, Ajá. no me salía justo el, el término ese. Y divino la idea, esta, esta fragancia ideal para qué edad y edad hay otras fragancias. No tiene un rango de edad Perfecto. No, no, ninguna es de las dos tiene un saber. rango de edad. No. Ajá para buenísimo. todos está bueno inclusive dato. ahora se estila mucho mezclar fragancias así que sí, está bueno Dios probar sí. bueno sí, no uno. Eso, ¿Cómo, eso? cómo es eso cómo de mezclar eh... fragancias bueno, es una femenina y una masculina ah, a mí me gusta vos. ir variando sí Ajá. las mezclas sí. y haces tu propia fragancia está buenísimo claro, ¿sí? Está muy ¿Sí? bueno. Y este, por ejemplo, este que, que hemos usado eh, tanto turco como yo, eh, ¿qué estación? O ya no, no hay estaciones para los perfumes. Sí, hay algunas fragancias que son más bien para el verano y otras para el invierno. Estas particularmente son esta temporada, otoño-invierno, que son bien dulces, cargadas para claro, que no se sí. sienta. Sí, sí, bien. sí. Entonces bien. las personas, cuando quieran, o el oyente, ah, me interesa esta fragancia... O oh, me interesa ir a la presentación de la nueva línea que lanzó Lucy. Entonces, ¿dónde va? Se vuelve a comunicar. Eh, vuelve se a comunican comunicar. conmigo, que soy la consultora, o pueden ir por la perfumería que está por la calle Rivadavia, 22 Este. Perfecto. Al lado de, al frente de la Plaza 25. Perfecto. Y ahí va a ser todo. Y ahí, ahí hacemos todo. vamos a todo. hacer todo el lanzamiento. Exactamente. Muy bien. bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias gracias era tan difícil No, no, no Agustina. Yo sí dije que bueno, después me tenían que cortar. Claro, tal, ahora sona, o sea, ahora sin, claro, ahora sí. Ahora que no, no, gracias, me están digo. diciendo redondeo. Claro, redondeo. redondeo. Agustina, no, no. <risa> Bien, bueno, nos vamos al <risa> Muchas a, gracias, sí. Agustina. No, gracias a ustedes, chicas. Gracias, sí. y bueno, gracias. te y esperamos bueno. después. Vamos por allá, vamos Los por espero, allá. los espero el, viernes. el viernes. vamos Agendanos. a... Eh, Marita, ¿te parece que el viernes grabemos un poco la presentación de la línea y la podemos mostrar por acá? Bueno, genial. entonces ¿eh? sí, sí. Ya está el compromiso. Ya está el compromiso. Y si yo <risa> Claro, o sea, vos tenés el que estar sí. Él es el maquillador invitado. Exacto, qué grande, Charlie Ramos. Genio maquillando. ¿eh? Hace esta cara una maravilla. Sí. Y hay que, hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Nos vamos a la pausa. Nos vamos parece? a la pausa. Porque y, nos bueno, queda nos después regalar sorteo, las entradas. Sí, si no, sorteo, ¿dónde no vamos mañana? No se olviden de noche? mandar el mensajito al 264-413-0373. Sí. Omega, Omega, espacio. Charlie. 200. Echa, claro, nombre, <risas> espacio y las tres últimas del Así es. Ya volvemos entonces con eso aquí en Dinámica de Viernes. ¿Mm? Diferente. Así es. Viernes Diferente. Viernes Diferente.